Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y bienvenido a la segunda parte de los coleccionables de Halo Infinite. En esta ocasión estamos justo donde nos quedamos en el video anterior, saliendo del elevador, una vez encontramos a tremonius y bueno, aquí luego luego vamos a caminar, vamos a encontrar nuestro primer núcleo Spartan del lado derecho. Como puedes ver, no hay pierde, este lo podremos encontrar de manera pues normal, común a la hora de hacer los niveles y el siguiente núcleo Spartan lo vamos a encontrar saliendo de este mismo edificio cuando se abre la puerta pero en lugar de ir hacia donde están los enemigos vamos a dar la vuelta por atrás del edificio y al lado de este árbol vamos a encontrar el siguiente núcleo spartan como puedes ver por la duración de este video, vamos a andar buscando demasiadas cosas como por ejemplo el siguiente núcleo spartan en lugar de ir a dar la media vuelta estamos exactamente en la salida vamos a ir por el lado izquierdo y te recomiendo ahí hacer un poco de parkour y usar el gancho para rodear toda la estructura y dirigirte hacia este otro árbol que está aquí porque aquí encontrarás el siguiente coleccionable que es otro núcleo spartan, te recuerdo que estoy jugando legendario así que tengo que hacer esto de manera muy segura. El siguiente coleccionable que va a ser un audio de desterrados lo vamos a encontrar del otro lado, entonces ten mucho cuidado, si estás jugando al igual que yo en legendaria tienes que hacer esto demasiado rápido porque te van a empezar a llegar los enemigos, aquí donde están todas estas cajas de desterrados y también armas estará el audio, lo que yo te recomiendo es empezar a oír, si estás en legendario igual que yo ven y colócate en un lugar seguro y espera porque después vamos a ir desde aquí hacia el siguiente coleccionable que es un casillero spartan, Aquí hay que ir con mucho cuidado, ya que los enemigos no nos están atacando, podemos dirigirnos rápidamente a abrirlo y volver al lugar seguro. Ahora lo que sí queda es eliminar a todos para poder continuar con la misión. Sé que podrías concentrarte en matar enemigos y después ir por los coleccionables, pero pues esto ya es a tu preferencia. Y bueno, una vez terminamos lo del pelican, te recomiendo por cierto usar los núcleos Spartan para levelear tu gancho. Y ahora sí, estamos en la primer boa, como puedes ver aquí yo ya la limpié y justo en esta misma plataforma vamos a encontrar el primer Audio Spartan de esta sección, aquí ya estamos por completo en el anillo, en la parte explorable, así que vamos a andar dando bastantes vueltas. Aquí mismo desde esta plataforma vamos a encontrar otro audio Spartan de la UNSC. Vamos a venir por el lado derecho y aquí podrás ver que está pegado a la pared de metal. Para la siguiente serie de coleccionables lo vamos a hacer desde el escuadrón Boxer. Aquí yo ya ayudé a los Marines y simplemente vamos a venir por el lado izquierdo hacia el este de dónde está esta estructura, si no sabes cómo identificar este, los puntos cardinales básicamente la flecha en el radar significa el norte entonces nos estamos moviendo hacia el este y aquí podrás encontrar tirado otro audio de la UNSC, entonces bastante sencillo, también creo que hay un francotirador por aquí. El siguiente coleccionable se encuentra justo arriba de este audio, vamos a usar el gancho para escalar todo lo que es esta montaña, para llegar hacia el artefacto forerunner, aquí te recomiendo hacer esto con mucho cuidado porque va a haber unos cuantos enemigos protegiéndolo, entonces vas a tener que lidiar con ellos. Una vez logres eliminarlos para estar más seguro puedes activar el artefacto forerunner. Para la siguiente serie de coleccionables vamos a estar desde donde rescatamos al escuadrón caimán, como puedes ver aquí ya los ayude. Y vamos a irnos hacia donde está el Razorback y dirigirnos hacia otra vez el este de, de pues esta zona. Lo que yo te recomiendo es usar el gancho, no tanto usar el vehículo. Vamos a ir hacia donde están los hexágonos Forerunner y de ahí vamos a ir a la Torre de Propaganda. Como puedes ver está bastante sencilla de ubicar. Aquí es donde escuchamos a los Grunts andar hablando y comunicando cosas. Puedes destruirla de diferentes maneras, yo aquí voy a usar granadas y con eso sería todo. Nuestro siguiente coleccionable es otra torre de propaganda y ahora se encuentra hacia el otro lado de donde estábamos, simplemente sigue el camino, no hay pierde, lo encontrarás aquí al aire libre, así que no debería ser ningún problema encontrarla. El siguiente coleccionable lo encontramos un poquito más hacia adelante, como puedes ver estoy ubicado en esta parte del mapa. Y aquí vamos a caernos hacia donde está este barranco, hacia el cañón que se encuentra aquí, como puedes ver simplemente vamos a dejarnos caer, aquí hay unos cuantos enemigos así que te recomiendo hacerlo con un poco de cuidado, pero una vez los matas sin ningún problema puedes agarrar el casillero Spartan. moviéndonos un poco más hacia el oeste podremos encontrar un campamento de desterrados como puedes ver me ubico en esta parte del mapa y aquí habrá unos cuantos brutes, cápsulas desterradas destruidas y unos cuantos grunts, una vez hayas eliminado a todos podrás obtener el núcleo spartan sin ningún problema. El siguiente coleccionable es un audio de la UNSC que podrás obtener en la Boa Foxtrot, como puedes ver sin ningún problema, está a simple vista. Continuando desde la Boa Foxtrot, vamos a ir por más coleccionables que están muy cerca de aquí. Lo que vamos a hacer es irnos a un poquito hacia el lado derecho donde hay otro barranco, simplemente nos vamos a dejar caer y aquí encontraremos un cadáver de un marín con su respectivo registro de audio. Moviéndonos un poco más hacia el sur encontraremos una torre de propaganda, como puedes ver, se puede ver en el mapa, te la marca automáticamente cuando te acercas, así que simplemente dirígete a esta parte y destruyela. Moviéndonos un poco más a la izquierda de esa torre, encontraremos otro campamento de desterrados con unos cuantos grunts, como puedes ver no se ubica muy lejos de donde estábamos, simplemente mátalos porque aquí encontrarás un núcleo spartan justo al lado de un pelican. Nuestro siguiente objetivo es un castillero Spartan que está muy cerca de donde tenemos que hacer una de las misiones secundarias. Este nos los mostrará el minimapa sin ningún problema, así que no habría pierda al encontrarlo. Lo que sí te recomiendo es eliminar a cualquier enemigo que esté cerca. Y ahorita te muestro el minimapa para que puedas ver en qué parte se encuentra. Justo desde ese punto nos vamos a mover hacia donde está el puesto de desterrados que tenemos que limpiar, una pequeña misión secundaria que debemos de realizar, te recomiendo que limpies todo Ransom Keep, una vez lo logras te vas a meter a este cuarto y aquí encontrarás el primer audio de desterrados. Nuestro siguiente objetivo saliendo de este cuarto vamos a ir un poco por el lado izquierdo y vamos a caminar hacia el silo que hemos destruido. Aquí encontraremos de igual manera otro audio de desterrado. Y siguiendo con la racha justo desde este punto vamos a cruzar este puente y encontraremos hasta el fondo un núcleo Spartan. Y de igual manera desde este mismo punto vamos a ir ahora hacia arriba de la montaña, vamos a utilizar el gancho y vamos a encontrar un audio de la UNSC que está más o menos por donde están estas ramas. Y ahora moviéndonos desde este mismo punto vamos a dar media vuelta y siguiendo la orilla de la montaña nos vamos a mover con cuidado para no caer, si quieres caerte de hecho estaría bien simplemente camina hasta encontrar el cañón y desde aquí te vas a dejar caer y encontrarás otro audio de la UNSC hasta el fondo. y para que veas que no hay ningún pierde una vez estamos en este audio vamos a escalar la montaña de la derecha nuevamente y encontraremos otro coleccionable el cual en esta ocasión es un artefacto forerunner este está un poquito complicado porque pues ya sabes que tanta piedra ahí rara te puede complicar un poco el movimiento pero una vez subas toda la montaña encontrarás los anillos Nuestro siguiente coleccionable es un núcleo Spartan que se encuentra hasta el otro lado de donde estábamos ubicados, justo en la orilla de lo que es este cacho destruido del anillo. Como puedes ver no hay pierde, incluso el mismo Mampate lo marca cuando ya está cerca de él, así que simplemente activalo y obténlo. No Moviéndonos un poco más hacia el sur vamos a encontrar al escuadrón Carrera aquí donde los rescatamos a ellos como puedes ver no hay ningún problema estamos un poquito más abajo nos movemos un poco hacia el oeste y encontraremos lo que es el siguiente coleccionable como te muestro aquí no está muy lejos simplemente puedes llegar a puro gancho si traes de vehículo hazlo sin ningún problema este se encontrará de igual forma que el anterior en la orilla de donde está un cacho de anillo destruido Justo desde este mismo punto vamos a abrir el minimapa y vamos a colocar un punto más o menos como la mitad de estas montañas, ya que aquí encontraremos otra torre de propaganda, entonces hay que encontrar la manera de cruzar. Te recomiendo que vayas rodeando por este lado, ya que si intentas hacer un brinco directo con el gancho puede que no se agarre y te caigas al vacío, así que simplemente muévete hasta llegar a la cima de la montaña. Una vez te acercas lo suficiente para ver la torre, empieza a lanzarle granadas. Te recomiendo que la destruyas desde lejos, ya después te preocuparás por limpiar a toda esta zona. Aquí para que no te pierdas, te voy a mostrar cómo llegar desde donde está esta torre. Como puedes ver, hay una montaña allá adelante. Simplemente ve hacia ella. Puedes ignorar los enemigos e ir directo a la montaña, porque de este lado es donde encontraremos nuestro siguiente audio de la UNSC como te digo no hay ningún pierde puedes escuchar cómo empieza a hacer sus ruiditos para que lo puedas ubicar para esta siguiente sección vas a seguir avanzando en la misma dirección como veníamos aquí te vas a encontrar unos cuantos enemigos no hay ningún problema te vas a dirigir hacia la parte del anillo que está destruida más cercana y te vas a dejar caer Gracias a que no existe el Fall Timer ni el daño por caída, simplemente vamos a empezar a caer hasta llegar aquí donde están varios cadáveres de Marines. Vamos a dejarnos caer por el lado izquierdo y aquí precisamente un gancho para llegar a lo que son estos hexágonos. Yo te recomiendo que lo hagas un poco más seguro, yo aquí me vi muy loco, pero sí, simplemente déjate caer y aquí encontrarás esta otra calavera. El siguiente coleccionable es un audio de la UNSC que está justo donde rescatamos al escuadrón Starlight, aquí sí vamos a tener que hacer una limpia completa de la zona, lo bueno es que muy cerca de ahí tendremos otra torre de propaganda, lo que yo te recomiendo aquí es destruirla desde lejos porque si intentas cruzar directo hacia allá no vas a poder, entonces lánzale unas cuantas granadas y si ves que no se destruye puedes intentar usar un Skewer. Justo desde este mismo punto donde destruimos la torre de propaganda nos vamos a dirigir un poco hacia la derecha, como puedes ver no hay ningún pierde, ya coloqué un punto y podemos rodear en lugar de intentar ir directo, aquí sí, ten mucho cuidado porque va a haber unos cuantos francotiradores que se ponen muy locos en legendario, yo me enfrenté a ellos, son cuatro, de hecho solo maté a tres, entonces ten mucho cuidado con ellos. Pero una vez los elimines podrás agarrar nuestro primer coleccionable que de hecho está aquí que es un audio Spartan. No sé si te diste cuenta pero ya spoilé el siguiente el cual es el casillero Spartan que está bajando justo de donde estamos. Nos vamos a mover hacia la derecha donde había un poco más de pasto y ahí estará el casillero Spartan. Una vez completado todos estos coleccionables vamos a hacer un fast travel hacia la boa foxtrot hasta acá arriba y esto es porque ya nos podemos dirigir hacia la última sección justo antes de empezar a terminar toda esta zona, como puedes ver estoy en la parte superior derecha de la sección del anillo destruida, aquí vamos a obtener este coleccionable y de ahí nos vamos a mover de nuevo hacia la boa foxtrot, Y justo desde la boa foxtrot nos vamos a mover un poco más hacia la torre, como puedes ver estamos un poco hacia la izquierda del mapa, y aquí encontraremos un casillero spartan, ten mucho cuidado que este está protegido por un elite invisible. Continuando desde este punto vamos a ir un poco más hacia la orilla que está hacia la izquierda, podrás empezar a escuchar un audio de la UNSC que está con un cadáver de un marín. ya sabes actívalo y continuemos. Desde este mismo punto ya vamos a dirigirnos hacia la torre, sin ningún problema vamos a empezar a utilizar el gancho para escalarla, yo aquí te recomiendo que vayas rápido e ignores a los enemigos, nos encargaremos de ellos después, por ahora simplemente ve a la cima de la torre y encontrarás nuestra segunda calavera, que por cierto es la última calavera que encontraremos en este video. Continuando desde este punto una vez tomas la calavera vas a ir derecho hacia la parte trasera de la torre te vas a dejar caer y vas a irte hacia la pata que está un poco hacia la derecha como puedes ver vas a utilizar el gancho para salvarte y obtener el casillero espartano. ten mucho cuidado esto puede ser un poco riesgoso por la velocidad que llevas. Una vez limpiemos la torre, vamos a abrir el ascensor y justo por debajo de esta plataforma en la cual abres el ascensor, vas a bajar y en uno de estos contenedores encontrarás un núcleo Spartan. Y justo desde este punto vamos a salir, caminar hacia la izquierda y encontraremos un audio de desterrados que igual está más o menos por una de estas cajas donde se encuentran este, más armas enemigas. Nuestro siguiente coleccionable se encuentra arriba de la torre, una vez inspeccionas la armadura del Spartan, aquí si ten demasiado cuidado va a haber varios enemigos y lo que vas a hacer es ignorarlos e ir directo al segundo piso, como puedes ver simplemente corre, sube al piso de arriba y vas a seguir derecho hasta encontrar lo que es el audio de la UNSC, lo que sí es que si no has hecho esto así como yo vas a encontrarte demasiados enemigos en esta sección, así que ten cuidado y lidia con ellos. Desde este mismo punto vamos a ir por un núcleo Spartan que se encuentra arriba, te recomiendo prender la linterna para que ubiques mejor dónde estamos, pero pues lo mejor de todo es que las rampas se iluminan de manera bastante sencilla. Y una vez llegues al piso de arriba vas a irte por el lado derecho, nada más que si sí, ten cuidado con todos los enemigos que te vayan a salir, te recomiendo que limpies un poco mejor la zona y ahora sí te dirijas hacia el lado derecho una vez eliminas a todos los enemigos del lado derecho vas a encontrar el núcleo Spartan y eso sería todo por este video, ya simplemente ve y termina con el boss de este nivel y vamos por los siguientes, lo cual veremos en el siguiente video, ya sabes que yo soy pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.